La mañana de este martes, miembros de la policía municipal desalojaron varios vendedores ambulantes de los predios del Hospital San Vicente de Paul. Esto como parte de la continuidad del rescate de los espacios públicos Hemos notificado varias veces la gente de aquí frente al hospital y San Francisco entero Y San Francisco no entiende que los espacios públicos hay que dejar a la ciudad Para todo, el espacio público para el ciudadano, para que transite libremente y aquí se han dado la tarea en el hospital de vender todo tipo de mercancías. Se lo notifica bien y se habla con ellos y no entiende. Entonces, la persona hay que ponerle a entender que los espacios públicos se dejan libres para los ciudadanos y caminemos todo el mundo. Entonces, esto lo vamos a estar haciendo constantemente en San Francisco entero. Todo el que está ocupando un espacio público lo vamos a mover. Le soltamos que se mueva por la buena, por favor para que nosotros no lo movemos, ¿es cuándo? Esta acción fue rechazada por varias personas que entienden que no es la forma correcta de desplazar a los vendedores ambulantes. Eso de ellos, eso es... A infeliz! Imagínense a uno de ellos en, en otro palo, así como está ahí. ¿Les gustaría? Eso es mucho abuso, esos es ladrones. Eso es mucho abuso, eso es, in, eso es ignorante, eso es ignorantes. y devolverle las cositas que se le han llevado. Tú sabes, yo no soy familia de ellos, pero yo me pongo en su lugar y una libra de arroz cuánto cuesta, una libra de pollo, el aceite, todo. Entonces, un dinerito que vayan a ganar, imagínate. El problema es que deberían hablar con ellos y darle una oportunidad, porque imagínense que yo me vea en Puerto Rico, eh, hociando a poder sobrevivir no tengo casa no tengo dónde vivir estoy pasando trabajo tengo que hacer algo para vivir porque no puedo robar ni atracar por ejemplo esos pobres gente no son de nosotros pero también son gente humana que si lo cortan botan sangre roja igual que nosotros los dominicanos eso es lo que hay que hay que tener una consideración con ellos porque son NTN Arismendi La Antigua